Buenas tardes a todas y a todos. 5.090 personas serán las afectadas por el ERE en Banco Santander, de las cuales 1.000 van a ser ubicadas en principio en empresas del grupo y en Santander en persona. Esta ubicación interna ha sido gracias a la propuesta que hicimos desde Comisiones Obreras de someter medidas de flexibilidad interna para cerrar el perímetro del, del, del expediente. Aún así, vamos a seguir trabajando porque el número de, de y afectados ser porque se incrementen las posibilidades de recolocación en tantas personas y en empresas del grupo y por garantizar la voluntariedad en todo el proceso. Buenas tardes y la próxima reunión, comentaros que es el día 17 y allí volveremos a exigir estas reivindicaciones.